Vamos a proceder a instalar Screencastify en nuestro ordenador. Screencastify es un complemento de Google Chrome, por lo que necesitamos tener instalado el explorador de Internet Chrome. Si no lo tenemos, usando nuestro explorador habitual, bien sea Internet Explorer, Mozilla, Opera o cualquier otro, buscaremos la página oficial de Chrome. Usaremos Descargar Chrome y seguiremos los pasos hasta completar la instalación. Una vez tengamos instalado Google Chrome, iremos a la dirección www.screencastify.com allí pulsaremos sobre your account nuestra cuenta y después tendremos que pulsar sobre sign in with google es decir que nos tendremos que registrar con una cuenta de gmail si no disponemos de una cuenta de gmail tendremos que crearnos una pulsaremos sobre crear cuenta una vez creada podremos continuar si ya disponemos de cuenta de google podremos descartar este paso cuando nos registramos en la web de Screencastify nos saldrá un mensaje de información donde nos pide permiso para conocer nuestra identidad de google y acceder a nuestra cuenta de correo le tenemos que dar a permitir de ahí nos llevará a la Chrome Web Store aunque también podríamos acceder de, a, a esta web la Chrome Web Store mediante nuestro buscador favorito. Una vez allí, le daremos a añadir a Chrome. Esto nos instalará el complemento nuestro explorador de Chrome. A partir de entonces, tendremos un icono de un fotograma en la parte superior derecha de la ventana del explorador. Y ya tendríamos instalado Screencastify. Pulsando sobre el icono, abriríamos la ventana de captura de pantalla y podríamos empezar.